Ahora vamos a ver lo que podemos hacer con la ecuación de búsqueda, cómo operamos con la ecuación de búsqueda, cómo operamos con un conjunto de resultados y cómo operamos con un registro en particular. Empezamos por lo más general, que es la ecuación de búsqueda. Eh, ya hemos visto que en el historial que se va almacenando eh, en, en esta sesión, mmm, yo puedo una ecuación de búsqueda llevarla a mi área personal mi área personal es esta que está aquí a la derecha que luego entraremos para ver cómo se almacenan ahí las ecuaciones y los, y los documentos, es un área permanente que los documentos y las ecuaciones de búsqueda que yo guarde se van a quedar ahí aunque yo cierre la sesión a, a diferencia del historial que se borrará en el momento que yo salga de esta sesión y, eh, bueno, pues ya vimos que una ecuación de búsqueda que a mí me interesa, porque voy a seguir trabajando con ella, pues la guardaría en mi área personal desde el historial. También podemos, eh, con esta ecuación de búsqueda, crear una alerta para que cuando se introduzcan eh, nuevos registros que obedezcan a esta ecuación, me manden un correo en el que me anuncien esos nuevos registros vemos que la opción está justo debajo del cajetín de búsqueda si nosotros clicamos en crear alerta nos lleva a un formulario en el que decimos le damos nombre a la búsqueda le decimos qué términos queremos comprobamos que todo está bien eh, que el correo está bien le decimos con qué periodicidad qué día queremos qué formato etcétera y, y cuando nosotros decimos save nos dice, la eh, ecuación de búsqueda está guardada. Luego, cuando entremos en la área personal, vamos a comprobar que eso ha sido así. Puede que nosotros lo que queramos sea guardar eh, una serie de resultados. no A mí me interesan pues, estos dos, por ejemplo. Bien, eh, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues las opciones están aquí, justo en la parte superior del conjunto de los resultados. Si yo eh, clico en Save, selecciono los registros y eh, selecciono el formato que yo quiero y eh, lo que me hace es crear un archivo de texto plano. Si yo le dijera eh, clicar en email lo que haría sería enviármelo por correo electrónico y en Send2 lo que hago es llevar esos dos registros o bien a, a, a, dentro de mi área personal puedo elegir en mi bibliografía o en colecciones si yo clico en colecciones por ejemplo eh, le digo que eh, ¿Qué colección? Pues lo voy a añadir a Anorexia, que es una carpeta que yo he creado previamente. Y estos dos registros me están interesando. Ya me dice que me lo ha añadido a esa colección. Lo puedo añadir también en Hogar, que eh, lo que hace es que copia los resultados para que yo luego los coloque en un documento. Eso es lo que puedo hacer con eh, un conjunto de resultados. Este conjunto de resultados, vamos a deseleccionar porque ya los he guardado. Eh, vemos que yo puedo elegir el orden en el que se me presenten. Veis aquí a la derecha, le digo que me lo saque por... Por defecto está por eh, el más relevante, el más relevante el primero, pero yo lo puedo... Eh, cambiar aquí en el desplegable por orden cronológico ascendente o descendente y también le puedo decir qué número de registros por página quiero que me muestre. Lo puedo personalizar eh, la vista de los resultados de esa manera. Y eh, aquí a simple vista nos muestra una, una visión eh, reducida, ¿no? para eh, ver lo que, eh, muestra, lo que tiene cada registro debería entrar en él. pero desde esta visión os voy a enseñar dos cosas que se pueden ver. Eh, cuando el título no está, no, eh, cuando el documento no está en inglés vemos que lo ponen comillado, como en el registro eh, perdón entre corchetes como en el registro número 4. Cuando vemos un título entre corchetes significa que ese documento no está en inglés. Otra cosa que se ve desde aquí es eh, si el artículo está libre. Veis que este mismo artículo pone que está libre. Y aquí abajo pone en qué idioma está, que es en español. Vamos a entrar en él y vemos los campos del registro. Vemos el, eh, el título del artículo... Veis que vuelve a decir artículo en español, vienen los autores, eh, aquí podemos ver la afiliación, o sea, dónde trabajan en esos autores y vienen eh, artículos similares, por si nos interesa. Aquí viene el link para el, acceder al texto completo y a la derecha vemos que hay una opción que es para citar, que es una opción importante porque cuando yo clico en ella me sale... El, el formato de cita para que yo cree, por ejemplo la, se lo pueda añadir a la bibliografía veis que a la derecha eh, abajo a la derecha pone formato AMA si yo lo quiero cambiar por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa más el formato APA que es con el que estoy trabajando, clico en él y ya me ha cambiado el formato con esto podría añadirlo a eh, mi bibliografía y lo que puedo hacer con eh, qué operaciones puedo hacer con el registro, pues es igual que lo que yo he podido hacer con un conjunto de registros. De registros, sí, es salvarlo en texto plano, mandarlo por email o enviarlo. Eh, ya hemos visto que para enviarlo a mi cuenta personal puedo enviarlo o bien a colecciones o bien a bibliografía. Esto es eh, las operaciones que yo puedo hacer con eh, a, a esos tres niveles, al nivel de opera, eh, ecuación de búsqueda, al nivel de conjunto de resultados, al nivel de un registro en eh, particular.